Hola, ¿qué tal? Estimados seguidores de Aldia.com.es. Gracias por estar sintonizados a esta hora de la mañana. Nos encontramos en el centro forense de aquí del Cantón Quevedo. En estos momentos eh, ya se está realizando la autopsia de la joven Xiomara Borbón de 21 años. Una jovencita que falleció ayer en un accidente de tránsito en la vía Valencia junto con su acompañante, también un joven un joven que fue, identific quien fue identificado como Juan Raúl Villasí, perdón Raúl Villasís. Ellos dos iban a bordo de una motocicleta y al parecer un vehículo, una camioneta, los embistió perdiendo inmediatamente la vida. Tenemos conocimiento de que la joven de 21 años pues, logró llegar al hospital. Sin embargo, eh, pocos minutos después falleció eh, en el hospital, lamentablemente. Aquí nos encontramos con una familiar amiga, buen día. ¿Cuál es su nombre, amiga? Ángela Chenchi, Coméntenos un poco, eh, ¿qué es lo que ustedes saben de, de este hecho de la, de la chica, no, Xiomara? Bueno, eh, nosotros donde sabemos, ella andaba de... se había ido a, a Valencia con el chico, y desde ya no sabemos nada más. Cuando ocur, ocurrió el accidente, que nosotros nos enteramos que ella estaba en el hospital menos a qué hora ustedes se enteraron del suceso. La verdad nosotros nos enteramos como a la una de la tarde. Ya, ya era tarde. Ya era tarde. En el cual el accidente dice que había pasado a las diez de la mañana. ¿Ustedes de dónde son? Eh, la verdad nosotros somos, vivimos en el desquite, pero la chica eh, vivía con su mamá en, en los chapulos. El, el chico que la acompañaba era, era compañero, era amigo... Ellos eran amigos, dice. Desde la infancia ellos estudiaron juntos y eran buenos amigos. Bueno, hasta tenemos conocimiento, ellos eran excelentes amigos y siempre salían y nunca habían pasado nada, dice. ¿Ellos iban a, la, a Valencia? Sí, ellos iban a Valencia, dice. ¿Con qué propósito iban para allá? Eh, eso no, no sé ¿a qué, a qué se dirigían ellos, a qué iban. La verdad no sé. ¿Qué le cuentan acerca del vehículo que... Presuntamente lo han, lo, lo han investido, ¿no? Lo, lo chocaron. Hasta el momento a nosotros nos han dicho que el vehículo está detenido. Eh, pero el conductor dice que ha, se ha dado la fuga. Y la verdad nosotros necesitamos, somos familias pobres, humildes. No tenemos como... Y queremos a ver si él nos ayuda, nos apoya con funeral y con todo. Porque de pronto eh, la persona que ocasionó el accidente pues de esa manera pueda recompensar. Claro, aunque usted sabe cómo es duro una vida, no, nadie la puede recompensar, pero de todas maneras ellos son familias pobres, humildes. No hay como expresar. Ella tenía 21 años, me decía. Así es, niña. ¿Ella es, ¿a qué se dedicaba actualmente? La verdad, ella este su tiempo libre lo dedicaba trabajando porque trabajaba en un cincuentazo siempre su tiempo libre trabajaba y llegaba ahí ella, bueno trabajaba en un cincuentazo, estudiaba a la vez Sí, estudiaba a la vez porque ella solo vivía con su con su mamá las dos, nada más ¿tenía hijos de pronto? no ¿usted conversaba con ella? ¿le contaba alguna meta? ¿un sueño que ella tenía? no, siempre era ayudar a su mamá era lo que siempre ella decía, estar siempre al lado de su madre, porque la señora es una señora humilde, tranquila, que también le ha gustado trabajar para sacar adelante a su hija, darle lo que más ha podido a su hija. Bonita. ¿Hija bonita? Sí, él es mi hermano. ¿Cuánto quiere hablar con su hermano? Entonces, eh, ¿ustedes piden que de alguna manera la, el conductor de, de la camioneta se haga presente y pueda ayudarlos con, con los gastos funerarios? Así es, exactamente. Eso es lo que nosotros pedimos. No, que solamente se haga presente el señor conductor entonces la versión de un familiar de la chica Seomara Borbor, ¿no? de 21 años, quien ayer pues falleció en un accidente de tránsito junto a su acompañante también, un chico, un joven que eh, se llamaba Raúl Villasís, tengo entendido, él ya están haciendo en estos momentos el velorio y bueno, ahora pues han identificado a la joven fallecida de 21 años, que se encontraba eh, en una motocicleta no junto al chico por la vía Valencia, cuando al parecer un vehículo los embistió y perdieron la vida inmediatamente. La joven de 21 años, ella sí logró llegar al hospital, pero lamentablemente los doctores no pudieron hacer nada con las heridas y falleció, ¿no? Hasta ya... En la tarde, pues al parecer recién se identificó porque la chica estaba sin identificación. Recién en la tarde, pues se logró identificar los nombres de la chica y ahora, pues los familiares pues han llegado a, a hacer los respectivos trámites, ¿no? Todo lo que tiene que ver con materia legal para realizar, pues, la respectiva autopsia y finalmente puedan llevarse el cuerpo para posteriormente hacer el velorio, el sepelio y darle cristiana a sepultura. Amigos, es la información lamentable lo ocurrido, cómo... Eh, Accidentes de tránsito también enlutan a familias eh, quevedeñas, por el momento los familiares que están están pidiendo que el conductor, bueno, que presuntamente ocasionó este accidente, este fatal accidente, se haga responsable con los gastos funerarios, ya que la persona, la, la familia, ¿no?, de la chica, pues, tiene, este, es de bajos recursos económicos y no cuentan con eh, los recursos para poder Costear, pues la caja, poder costear en este caso todos los servicios, ¿no? El velatorio, el sepelio, todos los servicios que realiza eh, la empresa funeraria. Amigos, es la información lamentable. Estamos en el centro forense del cantón Quevedo, justamente ayer eh, en la noche. Bueno, teníamos entendido que había ocurrido un, un sicariato en la Galo Plaza, pero ya nos acaban de comunicar que eh, la persona. Que ayer fue atacada en la Galo Plaza se encuentra herida nada más y que al parecer ha sido una. Bueno, ha sido un, un tema de ajustes, de cuentas, pero todavía está por definirse eso a través de la Policía Nacional. Así que, bueno, está muy insostenible la situación. Hay que cuidarse mucho, especialmente en las carreteras para evitar cualquier tipo de accidente de tránsito y también en el tema delictivo como. Eh, la situación delictual en Quevedo pues está insostenible. Ya hay algunos casos, se realizó una reunión de seguridad la semana pasada donde asistieron asambleístas, asistió la fiscal provincial, la Policía Nacional, en este caso el coronel del distrito, algunos este, representantes de, de algunas entidades públicas, eh, asistieron también dirigentes sindicales, eh, se conoció un poco el tema de, de cómo existe la preocupación y cómo se cuestiona también a las autoridades competentes por la poca ayuda que han recibido algunos gremios, en este caso el gremio de taxistas y algunos gremios, no los, los buses, el gremio de, comer, de comerciantes, de, de la Cámara de Comercio. Están totalmente preocupados de los bares y discotecas también, están totalmente preocupados por la ola de inseguridad que están viviendo actualmente en el Cantón Quevedo. Y cuestionan también la poca ayuda que están recibiendo de parte de las autoridades. Esperan que la reunión que se realizó la semana pasada, por fin, donde se definieron algunas eh, resoluciones, por fin pues puedan ser escuchados por parte del presidente de la República y que finalmente, pues eh, de alguna manera, eh, mitigar la, la, lo que se está viviendo actualmente aquí en el Cantón Quevedo. ¿no? Es, esto ha perjudicado a varios sectores del, del Cantón. Y por tal motivo, pues, están levantándose, están dando sus, sus vivencias, sus opiniones, ¿no? Se han conocido casos de extorsión a taxistas, las llamadas vacunas, como les dicen, también se mencionó acerca de eso, muchos taxistas tienen que cancelar una cantidad de dinero para poder circular y que no les roben el vehículo, no los extorsionen. Eso ha pasado en algunos gremios, obviamente por temor a represalias, pues, tienden a callar a denunciar y entonces bueno, así estamos amigos, eh, es la situación, vamos a esperar pues la respuesta en este caso de las autoridades competentes, de las autoridades de gobierno frente a esta problemática que está viviendo el Cantón Quevedo. Amigos, es la información que tenemos a esta hora, gracias por estar conectados, nos vemos en una próxima ocasión. Y gracias a Galo Barzola por las imágenes.